Las extrañas cosas que la gente encuentra Siempre es emocionante hacer descubrimientos en lugares inesperados Muchos de ustedes han descubierto cosas y me han mandado fotografías de ello Hoy aquí se las voy a presentar Mi nombre es Otla Castro Comenzamos Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube Oxlack, investigador. Únete al team. Evidencia enviada por David Sirio. Junio 2018. Hola, Oxlack, sigo tus videos y tu página de Facebook. Me parece que haces un buen trabajo. Pones seriedad y empeño en tus investigaciones. Me gustaría saber si tienen alguna explicación para este extraño hallazgo en el panteón municipal de un pueblo cerca de mi casa. Lo descubrieron cuando rascaban para sepultar a otro difunto. Espero me puedas ayudar y decirnos de qué trata. Las imágenes son aterradoras. Dos cráneos de grandes proporciones y uno de ellos parece tener dos prominentes cuernos. Estoy seguro que quien los desenterró se llevó una escalofriante experiencia. Podrían ser cráneos de supuestos demonios o seres humanos desconocidos. Por lo que veo, pudieran tratarse de cráneos hechos de resina, como este que tengo aquí, de un extraterrestre. Pero igualmente esos cráneos que vimos en las fotografías son aterradores, porque pudieron haber sido utilizados para algún ritual o alguna brujería. Figura de Alien Hola Oxlack, te comento, recientemente subí un video sobre una figura que me encontré, al parecer es un alien, no sé si podrías hablar sobre él y darle una respuesta, está en mi canal de YouTube Shady Go, la verdad está muy rara la figura y podría servirte. Las fotografías que me envió Shady son bastante inquietantes, realmente nos muestra una figura prehispánica con rasgos alienígenas, y en este video nos cuenta. Sobre su descubrimiento Miren, venía yo pasando por aquí Y me encontré esto No sé si se puede ver bien en la cámara Pero parece la cara de un alien Ahorita lo desentierro Para que vean la forma, está muy curiosa Muy curiosa, vean, vean, ven la de perfil. Miren los ojos grandes, la cabeza ovalada, no tiene nariz, se dan cuenta. Y esta cosa en el cuello está muy curioso, eh. La verdad no sé qué sea, parece un alien. Debo de decir que es una muy bonita pieza la que descubrió nuestro amigo Shadi y creo que es eh, meramente de origen prehispánico, como estas que tengo acá. ...que pudieran ser similares, estas son representaciones de caritas prehispánicas... ...que con la erosión de la lluvia, del agua, en donde estuvieron expuestas... ...pues ya toman algunas características eh, alienígenas... ...entonces pudiéramos estar viendo lo mismo en la pieza que encontró Shadi... ...sin embargo también pudiera tratarse de algo como esto... ...esta la encontré en una expedición... Y me pareció muy curiosa porque efectivamente parece un extraterrestre con esos ojos grandes. Y a pesar que el cuerpo no es humanoide, pues me parece meramente una representación de estos seres. Así que pueden ser dos cosas. O una carita prehispánica con erosión que tenga que, que logre aspectos alienígenas. O una piedra que podemos interpretar como tal. HUEVOS DE DINOSAURIO ¿Huellas de dinosaurios? Saludos desde Oaxaca de Juárez. ¿Qué creen que sea? Las siguientes fotografías nos muestran extrañas huellas petrificadas. Y es que en toda la Tierra se encuentran vestigios de la gran historia de nuestro planeta. En esta ocasión, Will Slatan hace mención que le parecen ser las marcas de lo que fueron huevos de dinosaurio, que quedaron en esta roca en Oaxaca, México pero la verdad es que no, no son huevos de dinosaurio, he tenido la oportunidad de explorar diferentes regiones y donde hubo asentamientos prehispánicos se suelen encontrar este tipo de huellas en las rocas que cumplían con un propósito, a veces eran de señalamientos para poder orientarse, pero en esta ocasión me parece que son hendiduras para moler semillas. En estos orificios se ve la acción como de tallado. De de alguna manera, con una, con un, una mano Perfecto. sería interesante encontrar una piedra de río, verdad? Una piedra que, con la que estuvieron moliendo estos por mucho tiempo, porque creo que fue la acción de De la repetición de, de moler algo que, que diera la pintura para las pinturas. Un... Estos tallados. Eran muy habituales para moler las semillas y que el polvo se mantuviera en el orificio. También servían para recoger agua de la lluvia de donde solían tomar. Lo que cayó del cielo Hola, ¿qué tal? Te mando las imágenes que tomé sobre la roca o meteorito que cayó en Chihuahua pero ahora se encuentra en Querétaro. La semana antepasada fui para allá y me la mostraron. Este es el material que tengo. Solo me lo mostraron durante un momento ya que no quieren que se sepa dónde está, pues las personas creen que se los van a quitar. El meteorito tiene aproximadamente 10 centímetros de diámetro y pesa como 2 kilos. Pude observar como partículas brillantes en la roca. Es demasiado pesada para ser solo una piedra, y cuando la mueven se puede sentir que tiene algo adentro. Efectivamente es un meteorito muy extraño y grande. Yo aquí tengo dos ejemplares, pero son mucho más pequeños y además eh, son bastante pesados efectivamente. Pueden ver aquí de qué están hechos, es meramente metal. Son bastante curiosos y extraños. Caen y a veces algunas personas los recuperan y en este caso pues me los han obsequiado. Pero el que tienen allá en Querétaro, pues sí es bastante grande, es bastante extraño. Así que yo entiendo que no lo quieran mostrar por miedo a que se los vayan a quitar. Pero quién sabe, quizá en ese meteorito venga la respuesta a algo importante para la humanidad. Mientras tanto les agradezco bastante que me hayan enviado, aunque sea ese video, para admirarlo. ¡Muñequito extraño! Hola Oxla, quería saber si tú me puedes decir qué es este muñequito que encontré en mi casa. Tenía cuatro patitas pero se me cayó y se le perdió una. Ya no supe dónde quedó. Lo encontré hace como cuatro meses dentro de mi casa y lo tuve solo una semana porque empezamos a tener problemas mi esposo y yo de la nada. Con el dinero, peleas entre nosotros, mi hija lloraba mucho por las noches y no podía dormir. Se movían o desaparecían las cosas y aparecían en lugares extraños de difícil acceso y cosas así. Por lo que decidimos ir a tirarlo a un cerro. Después de eso, todo mejoró. Hoy empezamos a ver tus videos y me surgió la duda de qué sería ese muñeco. Hola Alinea, a veces tendemos a darle poder a las cosas. Y en este caso un poder negativo al muñequito que encontraste. Y es que la verdad no veo que se trate de un trabajo de brujería ni mucho menos. Sino más bien parte de lo que pudiera ser un llavero. El vaciado del plástico con esas bolitas de colores las he visto en otros llaveros. Así que no te preocupes ni le des poder negativo al muñequito. Y deseo resuelvas tus problemas.